Y me da pena para la gente minera sí. porque la gente minera nos Mi está tratando ah, y si no ahí está ahora que si ha rebajado es minera de dónde tenemos mami todo hasta el negocio están sonando no hay venta ni para la verdura ni para abalotes para nada yo les voy a explicar todo sobre su origen, su existencia, el por qué se tiene creencia en él. Señor, ¿sabe qué? Esa es mentira. Ya yo soy guía ya, minero. Ya lo sé. ¿Sabe qué? No van a, les van a cobrar caro. y es mentira. No son mineros. Van a ir a ver estatuas ahí. No son mineros. Van a ver la realidad, el verdadero trabajo. ¿Eso qué es, dicen? Este que... les van a llevar estatuas de vaso. Eso no es tour. Yo eso es recomendado por muchos libros, ¿no? Ahora este, van a, van a ver, yo soy recomendado, van a entrar ahí a ver un museo, van a ver hay un, un maniquí de plástico. ¿Qué ofreces tú? ¿Qué una mina real, una mina real. ¿Qué seguridad nos das? No, y no pues, incluso nosotros no nos vamos a dar ropa nada, porque cuando les vestimos como payaso, el minero se enoja. Ya, Aquí ya, te ya. van a vestir como payaso, botas, ropas, no, es un teatro. No somos <risa> mineros reales, somos nosotros. ¿Qué dicen? ¿Quiere ir al teatro Usted... o al Minero Real? ¿Ustedes eligen amigos? Yo al Minero Real. ¡Al Minero no, Real! No, ¡Vamos al Minero Real! Yo he trabajado en la mina desde mis 14 años, ¿no? Mi papá murió a los 62 años con la enfermedad de silicosis. Entonces, eh, también, pero he tenido la oportunidad de estudiar. Ahora también trabajo con turistas, pero más también en la mina. En toda la montaña tenemos 5,000 bocaminas desde la época de la colonia. 5.000, tenemos 450 minas en actividad, en producción, tenemos 20.000 mineros, 20.000 mineros y tenemos 52 cooperativas en toda la montaña. Ustedes comen en Argentina y también en, en otros lugares utilizan para orientar a la víbora, al, a, a la víbora, al murciélago, al sapo, al, al vampiro, ¿no? Pero aquí cuando el minero come, ajo está haciendo asustar al tío, no, por eso... Dios en el cielo, el diablo dentro de la tierra. Una vez ingresando desde la puerta, el minero es católico, cristiano, cree en Jesucristo. Pero de la puerta hacia adelante ya no. Cree en el diablo, en el rey de las tinieblas. Su alma, su cuerpo pertenece a las profundidades eh, de la tierra. ¿No? Es una punta. Entonces ellos siguen trabajando con más de 300 entonces, no ha cambiado... A golpe de fuerza. A golpe de fuerza. de forma manual. ¿Qué va a decir? ¿Qué pasa? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ellos tienen que caminar, tienen que recorrer dos kilómetros. Dos kilómetros. Los mineros seguían con su propia experiencia. Por ejemplo... En este momento, ustedes están respirando el polvo arsénico. ¿Sienten un olor? Sí. No hay problema para ustedes, 20 minutos en la mina. Pero para el minero que trabaja durante 8 a 10 horas, existe la enfermedad de silicosis o tuberculosis. Es una enfermedad que ataca los pulmones. Por eso los mineros no comen nada. Comer una manzana, comer un pedazo de pan, es como si estuviera contaminando su cuerpo. No lo hace. Por ejemplo, aquí los accidentes ocurren cuando un minero está caminando, le cae una cabeza, le cae un bloque de piedra en la cabeza, muchas veces causándole la muerte instantánea o dejándole inválido para el resto de su vida. Eso pasa aquí en la mina. Tenemos 40 metros de profundidad. Hacia abajo. ¿Me van a escuchar? Miren. Cuando los mineros tienen tiempo, van por este lugar que es una zampa. Es una zampa que es en forma de espiral, el minero tiene que ir arrastrándose como un gusano. Ese es el mineral de plata con zinc. Entonces, esto está entrando hacia el piso, eso es lo que el minero busca. Entonces, los mineros tienen que sacar las 10 toneladas, pero hacen un trabajo de hormiga, uno lleva 100 metros, el otro lleva 100 metros, el otro lleva 100 metros, con una cadena, con una, cadena una cadena humana, tienen que sacar 10 toneladas de mineral, la plata para hacer las cámaras digitales, se utiliza en la, en la tecnología, el zinc el estaño para la fabricación de submarinos, barcos, armamento, juntamente con el plomo, eso es los, el, el final de nuestros minerales. Por ejemplo, este lugar es muy importante en la mina. Muy importante. Se había dicho ya Dios en el cielo, el diablo dentro de la tierra. Los mineros creen a esta imagen. Lo que dicen que es dueño de la oscuridad, dueño de los minerales. Por ejemplo, antes en la época de la colonia, nosotros los indígenas creíamos en el sol, en la luna, en el agua y en la Pachamama. Cuando llegaron los, los españoles, vinieron por delante con la Biblia y por atrás con la espada. Entonces, eh, en esta mina murieron muchos indígenas. Es por eso que escribe un libro, Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América, donde indica que podría haberse construido un puente de pura plata de Potosí a España, pero también de puro huesos, porque han muerto 8 millones de indígenas trabajando en las minas de Potosí. 8 millones. ¿No? Bueno, ahora esta imagen es muy respetada aquí en las minas de Potosí. Es el tío, su nombre es Tío Jorge. ¿No? Los mineros todos los días, viernes, vienen a este lugar. Y... Vienen a hacer una pequeña ceremonia. Ellos, más hojas de coca, fuman cigarrillo y toman alcohol de 96 grados puro. Cuanto más puro el alcohol, aparecen las vetas más eh, puras, de muy buena calidad. Cuando toman coca con Coca-Cola, agua mineral mezclada, no, mala suerte, no, no muy bueno. Por eso el minero toma alcohol de 96 grados. Esto ustedes en Argentina utilizan para desinfectar heridas. Por ejemplo, eh, todos los días, viernes, vienen y hacen una pequeña chaya. Tiene las, las cuatro astas, que significan las cuatro vetas importantes, plata, sin estaño, lomo. Tiene los ojos, que significa la ambición del hombre blanco. Tiene un, un poco de coca. ¿no? Las manos es para trabajar dentro de la mina, junto con los pies, panchar y salir. El pene significa la fertilidad. Quiere decir que él es, él es el macho, el cerro es la hembra, y con el pene fertiliza las vetas y los minerales. Por eso lo, los mineros vienen aquí a pedirle que les dé buena producción, especialmente de minerales. Que yo soy minero, he trabajado en la mina desde mis 14 años, ahora tengo 40 años. Mi padre y mi abuelo trabajaron en la mina, pero lamentablemente ellos murieron con la enfermedad de la silicosis. ¿No? Yo ahora, eh, eh, ahora estoy también trabajando como guía porque también he, he estudiado para turismo, también soy guía, porque, porque no le desearía ni a mi peor enemigo trabajar en la mina, porque es un, es un, un trabajo sobrehumano, ¿no? Yo, yo tengo una familia, tengo cuatro, cuatro hijos, tengo a mi esposa, vivo en un barrio completamente minero. No hay otra gente más que gente minera donde yo vivo. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahora también Potosí está pasando por una situación económica un poco muy difícil. Sí. Los minerales han bajado. Entonces, por eso también para el minero eh, se lo complica el sistema de trabajo, ¿no? Porque la, sube... baja el mineral y sube el precio de costos. La coca, el alcohol, el material explosivo cuesta muy caro. ¿Saben cuándo fue la última vez que comí carne? Cuando a mi enamorada le mordí los labios Que aquí cuesta, la, el kilo de carne cuesta 40 bolivianos El litro de leche cuesta 6 bolivianos Y muchos mineros solamente muchas veces ganan para comer Porque muchos mineros tienen 6, 8 hijos ¿no? Primero, para los mineros Que no causan ningún accidente en la mina Que mejoren las condiciones de vida y que no Y que sube el peso de los minerales Para los amigos, una buena estadía en Potosí ...y que lleguen sin novedad hasta la Argentina. Y para mí, eh, que se cierre el museo y que vengan más turistas, especialmente turistas japoneses. <risa> Porque esos pagan en dólares. Salud. Gracias.